Thank you. Thank mm -hmm. you. Hola, qué tal? Díganme si se escucha bien, si se ve bien. A ver, cómo andan. Bienvenidos a la segunda fecha del torneo PP de Camino a Bajala de la Taberna. Perfecto. Bien. Esta fecha se va a definir la segunda pareja de participantes que va a pasar a la final del torneo, si no me equivoco. Ahora confirmame si estoy bien. Sí, pasa directo a la, a la final Perfecto. del torneo. Bien. Unos anuncios antes de, de empezar, que creo que la otra vez me olvidé. Estábamos en sorteo de los 7000 mil suscriptores hasta ayer, ya se hizo el sorteo en el stream de ayer Y ya tenemos los ganadores, más tarde me voy a comunicar con cada uno por mail, no se preocupen Todos nos mandaron por diferentes partes privadas Pero les voy a mandar un mail a cada uno con el mail que, en el que respondieron Para que me lleguen todas las respuestas bien y empezar a organizar, a repartir los premios ¿Algo más que me estoy olvidando, producción? ¿Todo bien? Perfecto Bien, vamos a explicar brevemente las reglas, mientras hace un poco de tiempo para que llegue más personas, así que Adria, todo tuyo, contanos de qué se trata. Bueno, el, el torneo va a ser un enfrentamiento de dos parejas, eh, dos versus dos, obviamente, al mejor de tres, quiere decir que el, el primero en ganar dos combates va a pasar a la siguiente ronda, va a pasar a la final, que es dentro de dos semanas, eh, la otra pareja no queda eliminada, pasa a, a enfrentarse por el tercer y el cuarto puesto. Eh, las reglas las pasamos por Discord. Eh, los puntos de vida, todas esas cosas se hablaron por, por allá. Son las clases del manual base y los, eh, las razas del manual base y las clases de manual del manual de jugador y el manual de Sanatar. Eh, importante tener en cuenta cuando los eh, competidores lleguen a cero puntos de vida quedan fuera de combate y sus compañeros no pueden darles puntos para alzarlo. una vez quedan en cero no pueden levantarlos Van a ya queda eh, fuera por este combate otra cosa dentro del mapa hay unas piscinas de agua bien que tienen como distintas características, una de ellas es que si Quizás cerca del agua, te vas a el suelo rebaladizo y tenés que hacer una tirada de salvación. Y si te caes al agua tenés que hacer una tirada de atletismo para salir del mismo. Si es que lo querés. Eh, después, con las reglas del manual normales. Y creo que nada más. Bien. Bueno, gracias a todas las personas que están acá para vernos. Eh, creo que sin más podemos ir directamente a de pelea, ¿no? Sí, ¿se puede? Bien, bien, bien. Sí. Ahí estamos. Acá se puede ver el, el, el estadio entero. Bien. Eh, ahí a, la, a su izquierda van a salir los órdenes de personajes, y ¿te parece si empezamos con las presentaciones de los personajes? Claro, yo mientras pongo música. Bien, vamos a empezar por la dupla de eh, la izquierda, la dupla de Vaquero y de, eh, de Nutria. Así que es, sáquense el silencio y preséntense. <risa> No quiero, tú fuiste el co-campeón del torneo anterior, así que preséntate de primero. Bueno, pues ustedes ven a un semi-orco con una alabarda, tiene espuma de café en, su, en sus labios, no me sé el nombre de la parte que, donde está el bigote, pero ahí. Y está muy enojado porque Krasor perdió y él vino aquí por una revancha contra Krasor, así que enfurecido y preparado, entra junto a una nutria a pelear. Okay. Eh, al lado de este bárbaro, o sea, bueno, enfrente por así decirlo, hay una Nutria, bastante más grande de lo normal de las Nutrias, muy enojada, demasiado enojada, porque su primo, otra Nutria, perdió contra Cressor en un torneo anterior, y vino a vengarlo, y Cressor ya perdió. <risa> Con las ganas de vengarse contra Cressor, y ahora se va a desquitar contra estas dos personas que están enfrente. Me encanta. A modo, a modo mecánico Es una nutria Pero va a usar los stats del elfo <ríe> Por la, verdad. la estética pudo más Bien sí. Vamos con la otra dupla La dupla de Panza Y de Lu Bien eh... Y de amor es una enana que tiene su barba muy prolija, le gusta mantenerla cortita Es de color violeta igual que su pelo Tiene una armadura muy limpia y hornada Y una capita bordada con el escudo de aguas profundas Ella no conoce a nadie de lo que están hablando, no viene acá a vengar a nadie un amigo le comentó que iban a hacer esto. Le pareció copada la idea. Porque siempre está tratando de aprender cosas nuevas. Y, y se mandó. Eh, bueno. Del otro lado está. Un semiorco Con una cicatriz en la cabeza por dar cabezazos. Y una armadura imponente. Que solo... Busca manchar su martillo con sangre y al escuchar a la Nutria le dice que, que bueno, si tanto desea vengar a alguien que ha perdido puede encontrarse en la siguiente ronda perdiendo en esta. Bien. <risa> Empezaron las confrontaciones antes de tiempo. Bien, bien. Total. Otra, no, otra, no aclaración. Claro, otra aclaración de reglas que así ya me olvidaba eh, Antes de empezar los combates Los personajes pueden castear Conjuros sobre ellos mismos Bien eh, Obviamente el bárbaro No puede confiarse ningún conjuro Sobre él mismo, porque son bárbaros eh, Pero Si alguno de los otros lo quieren hacer eh, Van a perder Un slot de hechizos Pero no, no van a perder el turno. ¿Alguno de ustedes lo hace? Yo ¿No puedo dar de el tiro porque si no me muero. <risa> Yo también oh, quiero castigo. usar algo. Para Bien, vamos en, or vamos en orden. Nutria, ¿cuánto te pones de armadura? Creo que ahora es 15. De 2 ahora es 15. Y también voy a castear. Error image. No, uno solo. No solo, ah, bueno, entonces armadura de nuevo. Perfecto. Y del otro lado, Luz, ¿qué te querés caspear? Eh, yo quería usar eh, caminar sobre el agua. En mí y mi compañero. Eh, Podés solamente en vos por ahora. Uh. O esperar a tener a tu compañero cerca y ahí hacerlo. Ah, voy a tener que esperar entonces sí eh, panza eh, ah, yo puedo invocar mi arma espiritual eh... ¿Puedo, decir, puedo hacer eso o sí, es sí, solo sí, no, no no el arma ah, espiritual onda. también puede entonces invoco mi arma espiritual Acá. bien <coughs> ¿Te voy poner algo en el mapa como para que aparezca? O... Eh, ahí hace un dibujito de un cuadradito y ponelo al lado tuyo por ahora. Okay. Ah, acá, dibujar en una forma. Perfecto. Eso. No sé si dibujé como 5 cuadrados, creo que dibujé muchos. Bueno, si eh, está ahí, no sé eh, perdón, ¿qué arma es el arma espiritual? Es un martillo. martillo bien. Perfecto. Eh, me está faltando algo, Para la predicción. Bueno, eh, segundo, ¿Puedo, ¿puedo hacer lo mismo ya porque... Ya que no puedo usar el camino sobre el agua, ¿puedo reemplazarlo por eso? ¿Arma sí. espiritual? Si, sí, lo tenés Yay. como tu conjuro, ¿sí? Sí, lo tengo Y el mío es un hacha de guerra Ok, ¿Tengo? tenemos entonces un hacha Y un... Una, no me acuerdo que me dijiste panza, perdona Ah, un, un martillo de guerra Perfecto. Igual el que tengo Bien Ahí Estoy poniendo el tiempo para la predicción y Listo. En el chat ya pueden votar o, o tratar de predecir quién piensan que va a ganar este primer combate. Pueden gastar sus puntos, a ver si consiguen más para el sábado que viene torturar a Lu con, con cosas. <ríe> Mientras tanto, los, los demás... Eh, chicos, por favor, hagan las tiradas de... De iniciativa Luz sacó un 18 Vaquero sacó un 8 Murcia un 14 Y... Panza sacó un 3 Panza por sí. favor Decime tu modificador Sí eh, Un más 2 Más 2, o sea un 5 Ahí Alim Pegaron algo encima de ese luto modificador Uno Ok, igual quedas primera Posiblemente. Uh -huh. Eh... Perfecto Ya está todo listo para el combate ¿Arrancamos? Dale Si se fijan les di unos tokens con, con sus respectivas armas Ustedes los pueden controlar Recheta. Me encanta Eh... Ok ¿Listos? Eh, ¿Empezamos? ¿O tiraste el, el cosito de primer combate? Ya está, ya está, dale, dale Listo. Entonces empezamos. Lu, es tu turno. ¿Qué haces? Bien, yo me voy a mover. Eh, ¿lo de la parte de piedra era la resbaladiza? Sí, la parte de piedra es la parte resbaladiza. Ok, entonces no me voy a mover por ahí. <ríe> voy a... a Permiso, armate, tengo que correr. <ríe> ahí está. Uno, dos... 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sigo estando lejos. Bueno, ya voy a llegar. Eh, <risa> voy, voy a mover hasta ahí y déjame que no muestre a nadie, a Ajustar el centro, cómo saco esto, cómo hago acá, a ah, 70. Bueno, de momento me voy a... Ah, ¿para ¿puedo mover la, la, la arma espiritual? Sí Pero es una acción bonus ¿No pasa nada? Eh, para esta acción bonus Claro, pero como no tuve una acción realmente No pasa nada cool. Entonces las voy a mover uno, uno, dos, tres, cuatro Son 20 pies, sí ¿Cuánto te terminaste moviendo vos? Me moví 5 sí. pies sí. eh, Bien, pasamos al siguiente turno entonces ¡Nutria! ¿Qué hace yeah. la Nutria? Ya, primero voy a hacer ruidos de Nutria muy enojada <risa> Y luego voy a mover, ¿a eh, ¿30 pies? Dale Ahí, espérate oh, no, 1, 2, 20 Es 30 y... voy a... no, no, mejor no, mejor solamente 20. Ah, 25, hasta ahí nomás Dale Voy a lanzar... Firebolt, a esta persona que veo ahí Ahí hay una persona, que quiero quiero quemarla <risa> ¿De una? Sí, quiero quemarla, así que... le eh, voy a tirar un Firebolt Bien, Lu tira de salvación de destreza Ay, eh, no sé por qué tiré con ventaja, pero bueno no, ah, ah, no es salvación, es bueno. eh, no. de ataque. Listo. Eh, eh, me quedo ¿Qué? con el primero. No, no, me voy a quedar. Me equivoqué, Lu, perdón, no era salvación. Me quedo con el 9. 9 eh, okay. bueno. más. Horrible. Ah, no, eso es definitivo, listo. Y está el modificador. Falla directamente, el primer ataque de Nutria. Ven como el mago se adelanta y falla su ataque, que termina ahogándose en el agua. ¿Algo más? Okay. Eh, Como acción bonus, no, no, a lo mejor me lo voy a guardar para después, nada más, nada más Perfecto, Vaquero, ¿es tu turno? Ah, muy bien, bueno, pues yo voy a eh, ver cómo avanzó esta cosa fea que se mueve con cosas mágicas Y voy a intentar pasar usando mi acción de correr así, en diagonal, aunque paso cerca de la zona de fataliza Anda moviéndote a uno, como le como fuimos diciendo, por favor. Pa. Pa. Pa. ¿Hago la salvación? eh Sí. Muy bien, ¿Con ventaja, ¿Sí? con ventaja con, por con ventaja por la Eh Sí, por ser un bárbaro. Ok, muy bien. Salvación de destreza, vamos daditos, primera tirada del día. ¡Toma! ¿Cuántos años? Perfecto. Eh, es una salvación. Gast desperdiciamos un 20 en eso. Sí, y me voy a seguir moviendo ahí, corriendo, gritando, enojado. Se me va a ir la espuma del café. Y voy a terminar en esta casilla de acá. No, ahí está, volviste bien. a pisar. Ah, no, no, no, no, no, perdón, perdón. Es que esto de hacerlo sin regla me confunde. Era así, perdón, perdón. Listo, está bien, perfecto Muy bien, ahí ya llegó mi cuenta Voy a usar mi acción para correr Me voy a poner acá Pam, pam, pam, pam, pam, pam Voy a usar mi acción adicional para pegar un grito Entrando en furia, voy a mirar a esta cosa que brilla Y a esta otra cosa que no brilla Y voy a decir, una enana, no de nuevo Y voy a terminar turno con mi alabarda apuntando hacia allá Perfecto, ese fue tu turno Y pasamos a el último turno de la primera ronda. Panza, ¿qué haces? Eh, bueno, yo me muevo. A ver. Eh, voy a cambiar. Son. A ver. ¿Las diagonales cuentan como 5 o como 10? Como 5. Ok, eh, entonces son 10. 15, 20. 30 llego hasta acá, ¿no? Son, y. ¿Y? El arma mágica la puedo desplazar hasta 60 pies puede ser, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Ok. Eh, a ver, quiero ver algo. 60. Bueno, entonces desplazo mi, mi hacha mágica hacia el lado de Nutria. Y... Puedo usar todavía la acción para pegarle con mi arma mágica a Nutria, ¿no? Eh, sí. Si está al lado, puede pegar. Bueno, entonces eh, le pego a Nutria. Eh, ¿Qué tiene Un D20. Perdón. Sí. El arma mágica se mueve hasta ah. 20 pies. Eh. ¿Hasta 20? Ah, sí. listo, no dije nada. Bueno, este arma... Sí, okay. Estaba wow. por está acá. acá. ¿No es cierto? ¿Acá? Sí. ¿Acá o acá? Ahí, ahí eh, okay. Perfecto eh, Bueno, la muevo hasta acá al lado mío eh, Termina mi acción con eso hasta. Perfecto, esos son todos los turnos Se pararon todos cerca y alguien falló un ataque Nada más Pasamos a la segunda ronda Lu, cómo arranca el turno de de Lore. Bien, primero ella va a esquivar un poco toda la baba que sale de la boca de esta persona mientras habla para no ensuciarse. <coughs> eh, dice, ¿Qué problema tenés vos con los enanos, vos justamente? Y le va a intentar ...pegarle con un martillazo. Martillazo Perfecto. en la cara. Bueno, Tira el ataque. Sería... Mmm, no está flanqueado por el arma mágica, ¿no? No, está flanqueado por el arma. No. Uh. 17 total. Impacta. ¡Yay! Bueno, luego el daño es un de 8 más 1. Así que sería 5 de daño. 5. Y con mi acción bonus, voy a pegarle con el arma espiritual. Para lo... Sí, está en, en rango. última la, la muevo. Modo... No, si la muevo, genera ataque de oportunidad. <risa> ¿Dudas eh, si eh? te moves el arma no, si, sin sí. salir de, su, de sus casillas, no generas ataque de oportunidad. ¿Vos cool. te mueves? Sí. Ahí está. Bueno, la muevo por ahí. Ya que lo tengo enfrente. Y el ataque tiro al lado del... Del arma. Sí. 19 más sí. algo. Impacta, no te... No te preocupes. <risa> ok. Y esto haría un D8 más mi daño mágico, que sería 7. Así que 5 y 7, 12 de daño. Perdón. Hace un D8 más ¿No? el modificador de tu spellcasting, spellcasting Modifier. O sea, vos sos clério. Sí. Usás el modificador sí, claro. de sabiduría. Sí. Ah, el de aptitud mágica. Ok, yo estaba leyendo la el parte fondo. de. Buh, ok. Claro, porque el otro es más, más esto, más aquello. Eh, el bien, otro, el otro es ataque. Tu bonificador, esto es tu Bien. Entonces sería en total 7. Sí. Restate. A todo esto el bárbaro está en furia, por lo tanto recibe menos. Perdón, es Force Damage. No tiene resistencia contra esto. Sí, porque es de... Es, eh, ¿por ¿Cómo se llama? De totémico. Y el ah. totémico tiene resistencia contra todo menos contra daño psíquico. Ah, bien, bien, bien. Dale, tío. Es un tanque en toda la ley. <risa> eh, bien, eso fue acción y bonus. Pasamos al que sigue, Nutria. Ok. Mm. Veo gente ahí pegándose, otro sujeto acercándose de forma hostil. Así que, ¡bola de fuego! No, no, no, no, no, no, con calma, con calma. Eh, sí, bola de fuego, ¿por qué no? Bola de fuego centrada en 20 pies a partir de este punto de ahí. Con eh, moldeo okay. spell, lo modifico para que no afecte a Vaquero. Está muy bien, entonces... Los demás tienen que hacer tirada de salvación eh, de destreza. Lu y Panza. ¡No! <risa> Lu no la supera. Panza tampoco. ¿Cuánto es la dificultad, Panza? Eh, perdón, ¿cuánto es la dificultad nutria? Creo que es eh, 14. Entonces sí, no la supera. ¿No? Son 8 de 6, así que aquí están 8 Uf. de 7. Okay. Bien, un par de uno, eso. Uy, hubieron un par de años mínimo, 29 de daño para cada uno. No esténse la vida, por favor. <ríe> okay. Voy a hacer ruidos de nutria muy enojada, pero a la vez contenta porque está quemando gente. ¿Cómo sería? Eh... Exijo escucharlos. No hace falta, sigamos. Oh. No. <risa> Pasamos al siguiente turno. Eh, Vaquero. Oh, la magia no me afecta. Así se hace, pequeño nutria. Y le voy a pegar con la lanza, con la alabarda, mejor dicho. Voy a tirar ataque temerario para tener ventaja en todos mis ataques el resto del turno. Y le voy a meter el primer ataque. Toma. ¿Pega? Pega. Ok. El más 2 es por la furia, así que recibe 15. Toma daño máximo. ¿Qué? Ok. Con... Eh, y en 13. la acción de respuesta más nivel 5 le pego otro ataque. también 13 más 2. Eh, o sí. sea, 15 de daño. ¿Pega? Y el no. segundo. No. Uh, no, no, pega. Buena... Tiene buena selviching. Eh. Y voy a rugirle de nuevo muy feo a Mientras sujeto la alabarda Y ven como no tengo casi herida La magia no me afecta y le... Se silenció justo porque Creo que lo perdimos, me... Sí. me faltaron dos segundos de charla <risa> Así que Pasamos al siguiente Va Panza Bueno eh, Yo Me muevo Hacia al lado. Si entro, a ver cuánto es: 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Sí, puedo hacer esto. Si hago esto, genera ataque de oportunidad, ¿no? Eh, ¿qué es esto? No, porque simplemente entro. O sea, ah, perdón. Eh, si yo vengo hasta acá, o sea, ahí paso por acá y llego hasta acá. No, no vas a de la oportunidad Ok, bueno, hago eso Y ahí estaría en ventaja, ¿no es cierto? Sí Uy. Eh, Ahí estarías bueno, en ventaja o el sea, flanqueo, sí eh, Bueno. Pasaste al lado de tu compañera La cual está muy Muy herida <risa> Aclaración oh, Ok Pero, eh, igual, um, como dije es, Tenés ataque Bueno eh, ¿Le pego el primer ataque? ¿Con Dale. el martillo? No. No me la conté. Eh, eh. Falla sacando 2-4. Sí. <risa> <risa> Esto es increíble, yo, yo no lo puedo creer. Y, mmm, Bueno, me queda el ataque extra, así que le puedo con el otro ataque. Eh, Dale, A ver, el segundo. El 15 impacta. Ok. Eh, bueno. Eh, ¿Y le pego cuánto? ¿Cuánto pego yo? Eh, un de 8. Más 4. Okay. 8 eh, más. Eh, más 4. Y... Creo que había algo más para sumar, pero no estoy... No, era la, la tirada... No, no. Eh, no, no. Eh, son 8 más? más 4. 12, daño 6. Ok. Y todavía puedo mover mi arma, ¿no? El arma sí, y si la... Mover y atacar con okay. el arma. Mm. No, desplazo... 5, 10 desplazo mi arma hasta acá. Perfecto. El arma no tiene que hacer tirada de salvación de destreza para no pisar el agua porque va flotando. Perfecto. Obviamente. Eh. Pasamos a... Acá termina la segunda ronda. Pasamos al turno que sigue. Lu. Bien. Yo voy a escupir sangre y después <risa> voy a tirarme, eh, curar heridas, pero con un slot de nivel 3. Así Bien. que son dos de Penso y contra hechizo. ¿Cómo? Penso contra hechizo. Ah, tengo que revisar justo esa regla. A ver, ¿la está buscando vos uh -huh. A ver si sí. funciona contra hechizos que no son hacia vos. Fran me dice ah. que puede. ¿Eh? Sí puedo, puedo, puedo. Si lo puede ver, dice que se puede. Oh. Listo. Con hechizo. Entonces, con hechizo. Ok. Acá que me saco el... Igual pierdo el slot, ¿no? Sí. Sí. Y la acción. Bien. Sí. Y él usó su reacción. Y él sí. usó su reacción. Bien, en este caso... Eh, esta es una acción bonus... Bueno, voy a... Todavía escupiendo sangre. Voy a atacar de nuevo al, al bárbaro que tengo enfrente. Perfecto, tenés ventaja. Eh, ¿Con qué lo atacás? Con mi martillo ah, de eh. guerra. Estuvo cerca. Bueno, pero 19. Pega, ¿no? 19 eh, más 1. un segundo. ¿Estás atacando con tu acción bonus? No. No. El ah, procurar. claro. Claro. Eh, no, la, oh, la. La. Del hacha. No es un martillo de guerra. El martillo de guerra es el de Fran. El mío es un hacha de guerra. Me confundí. El de <ríe> Sí, eh, pero sí, sí, claro, perdón. con tu cura de día ya gastas tu acción Sí, lo sí, perdón la me, la, Sí, el hacha de con guerra Con el hacha no, que acá. de guerra Con el, el está, listo, perfecto eh, Entonces Esta. eso sí impacta Ahí, Perdón, ¿sabes? perdón Estaba pues, mirando la hoja y se me chanfliaron todas las ideas No pasa nada Bien, y el daño El daño es un D8 más 2 Bu... Uh. Eh... Hace un, uno más dos da tres <ríe> la Mitad de daño por ser un... Eh, bárbaro Y pasamos al siguiente turno ¿Se redondea para abajo o para arriba? Para arriba, la estoy redondeando Siguiente uh. eh, Vaquero, no, perdón Nutria Al ver que la nana está escupiendo sangre, te voy a lanzar misil mágico de nivel 2. No, no, no, no, mejor no, no, aún no. Voy a tener piedad y me voy a alejar dos casillas. Ahora sí, misil mágico de nivel 2. Eh, son 4 de 4 más 4. Entonces, eso más 4. Ok, eh, pueden ver como de la mano de la nutria, o de, de su pipa en este caso, mm. tal vez salen algunos darditos que van volando y impactan directamente en el cuerpo, terminando haciendo, que terminan haciendo 18 de daño y la, eh, la enana cae al piso. Siguiente turno, vamos con Vaqueros. ¡Bien hecho, Nutria! ¡Así se hace! ¡Escapa! Yo me encargo de este cara de pez. Y le voy a pegar con ataque temerario, o sea, con ventaja. Sigo en furia porque he atacado. Y primer golpe. ¿No que si sí pega? Supongo que no. Eh, ¿Qué sacó? Un 17. 17 no pega. Me lo imaginaba. Y segundo ataque. Creo que... Eso es sí pega. Y le voy a hacer... 9 de daño. 9 y de daño. Mover, me voy a mover... Me Pum! Pum! Pum! Pum! Y me voy a poner frente de él. ¡Por aquí no pasas tú! Lo vas a hacer en esta forma, porque si no estarías pasando por... En... Lo, lo vas a hacer... Por este sí. camino, porque si no pasas por encima de... No, no, no, de no la espada. Así, lo hice, así, lo hice así. Está la espada. Ah, no, claro. Pero desaparece verdad de espada, sí. perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Eso, por perdón, ahí me él Con la y le digo Tú no pasarás ah. Perfecto listo Referencia check Listo eh, ¿Es tu turno panza? Bueno Yo Lo miro cuando me hice eso Y le digo, igual yo no soy el que Tiene que pasar, y le pego un martillazo Ataque ¿Tenés ventaja? ¿Tengo ventaja? Sí, ah, era, sí, El eh, primero otro. Bueno, igual ya. Pegaban ambos, así que pegábamos. Pegás. Bueno, es. Eh, un de 8. Sí. 7 eh, más 4 son 11. Perfecto. Tengo una duda. Yo. Ah, bueno, igual. No, nada. Pego mi, mi ataque extra. Dale. Eh, tiro... 11 y... 14, bueno. 14 pega. Eh, 8 más... 2, era, me habías dicho. No, más 4. Más ¿no? 4. Más 4, 12. Sí. Y... Antes de terminar, muevo mi arma... Eh, a ver... Sí, 5, 10, 15, 20. Perfecto. Y ahí queda y esta. Esto lo que hago. Siguiente. Vuelve a ser turno de Nutria. Creo que todavía queda un enemigo en pie. Sí. Y ya, para que te. Pa qué tanto. Ya otro misil mágico de nivel 2 para él. Perfecto. Tire. 4 de 4 más 4. 11 más 4, 15. 15. ¡Oh! Y como acción bonus me voy a reír con una risa muy malvada y cruel. Eh... Perfecto. ¿Cuánto día te quedaba, panza? Eh, 15. O sea que con esto te derribó. En cero, sí. Perfecto. Ves como tu rival cae desmayado después del de golpe. Vaquero se va a dar mmm, media vuelta distrayendo. ya que ve a su rival caer. Eh, y eso va a ser a modo de como festejo de la espada queda deshabilitada, también, este, no me acuerdo el nombre, la espada espiritual, el, el martizo, pero sí. es un orco, así que, cuando, mientras ustedes dos están celebrando y pasando esas etapas, él se levanta teniendo un punto de vida. Ok, perfecto. Tengo una duda. ¿Imposición de manos eh, puede hacer una acción adicional o es una acción? Imposición de manos es acción. Bueno, entonces uso imposición de manos y me curo 25 puntos. Así que quedaría en 26. Perfecto. Vuelve a recuperar esa cantidad de vida. Y Bien. Y... Ahí gastas tu acción. Tu turno. Perfecto. Eh, no puedo hacer nada más entonces. Tendrías un bonus. Eh, eh, a ver, armadura de ATIS es eh, como acción, no puede ser como acción bonus, ¿no? No. Es acción, eh, es acción normal. Bueno, entonces no, nada más. Ahí está. <risa> Perfecto. Va de vuelta el turno de Nutria. Perdón vaquero por saltearte, pero... Justo quedabas en medio de la secuencia. Confundido por ver cómo se levanta y hasta parece estar más sano que antes de que le tirara el mesil mágico. Voy a pensármelo un poquito ya, porque a ver, organizar bien mis spells y bola de fuego no me quedan, no me quedan, Así que voy a tirarle. Hashas Hydros Laughter. ¿Cómo? <ríe> no y la risa digo. horrenda de talla. Ah. Ah. Uff. Oh. Tirada de salvación de. Creo que era sabiduría. Ok. Eh, mm. Sí, sabiduría. Y cae está incapacitado. No. Por un minuto. Supera la, la tirada. Entonces empieza a escuchar en su cabeza como a alguien se le ríe. Pero se concentra en quien sea su dios y tu conjuro no, no, surf, no surte efecto. Así. Bueno, no, no, ya nada más que hacer. Así que me <risa> quedo ahí. Perfecto claro. Vaquero. Así que también eres como yo y Crasor. Solo que tú aún tienes tus colmillos. Y voy a sonreír con mis colmillos tronados de la última vez. Y lo voy a atacar con ataque temerario. Ambos ataques. Perfecto. Primero. Toma, es crítico. ¿Cómo lo hacemos con los críticos? ¿Dos dados o más sea un, da un dado? Eh, dos dados estamos haciendo. Okidoki. Ok, ok, oh, pifien daño. Toma. 10 eh, de daño va a recibir con el primer ataque. Que 10 le voy a de dar daño. Fuerza y le voy a decir, esto aún no se acaba. Y le voy a pegar con el siguiente ataque. Que no pega. Perfecto. En el segundo no impacta. Y lo voy a mirar muy feo, mientras escupo más saliva y baba Perfecto eh, Bien, pues el resto de la vida y... ¿Vuelve a ser su turno? Panza. Después de recibir el, el impacto Me enojo mucho, le grito y le pego el primer martillazo Quedó eh, con ventaja, ¿no? Este, eh, okay. Eso impacta Bueno, y ahora que veo que impacta Puedo sumar mi castigo divino Sí eh, Ok Que lo hago Me queda un slot de nivel 2 ¿No es cierto? Uh -huh. Bueno Lo hago entonces con un slot de, de nivel 2 Así que tiro eh, 4 de 8 en total Sí Perfecto. Por el arma ver, y por el castigo va. divino. Ah, bueno, 1 ah, de 8 entonces... es 7. Tira 3 eh, más. Voy a tirar 3 más, sí. A ver. ¿Ese tiraron? Ah, sí. 7, 7 y 3. Y le sumo una vez eh, los 4 de... Los 4. Entonces es 11 más 17, 28. Perfecto. Um, bien. 28. Yo lo veo y sigue en pie. ¿Se eh, te restaste la vida, vaquero? Sí. Sí. De pie. Sigue en pie. Bueno, entonces uso mi ataque extra y le vuelvo a pegar. Eh, está bien. Bien. Eh, no. Ventaja de recordar. Sí, sí. Ahí. Pega. No tengo algún tipo de superpoder mágico que hace crítico no. con 19, ¿no? Por ahora eh, no. Bueno, y uso Castigo Divino de vuelta, pero de nivel 1. Bien. Todavía me queda. Eso sí. Eh, que serían 3 de 8. Sí. En total, contando el arma. Sí, sí. 3 de 8. 24 ¿Cuatro en o total ah, está. No, no. ¿Más? Eh, ¿Sumaste los cuatro Sí, sí por eso, 24 en total ah, cuatro. Ok, ok Me... Muy débil Inmediatamente Después de tu segundo golpe, tu, tu rival No cae, pero sí Se lo nota bastante más lastimado De lo que tal vez ha estado en algún momento del combate pasa Bueno Volvemos al turno de Nutria Otro misil mágico de nivel 2. Sí. Así que va eso más 4. Eh, 12 más 4, 16. Y sí. salieron. Con salieron. la cantidad justa de dados y de daño, termina tirando al piso al, eh, al otro semiorco que ya no puede volver a levantarse. Ves como tu ah, rival ah. cae al piso delante de los pies de tu compañero. Y no la voy a pareja... reír, solo voy a sonreír. Perfecto. y la pareja, no la la pareja me de me Nutria me pareja. y de vaquero ganan el primer combate. Inmediatamente ven cómo entran unas cuantas... Eh, unos cuántas y cuántos clérigos, y empiezan a sacar a los combatientes del medio del campo y llevándolos de una posición a la otra Y ahí termina el primer combate, Nutri y Vaquero ganan, vamos a ver qué pasa en el segundo Dale, bien Tuve a ver. me un combate, el Uymanza, me gustó bien. Los, los combatientes nos vamos a hablar por separado, ¿vale? ¿A dónde, dónde van a ir? No, no, acá, nada más, pero cualquier cosa, eh, silencianos. un segundo mientras charlan conmigo. Ahí están. Bien. Bien. Bueno, espero que les haya gustado a toda la gente que nos está mirando. Quiero, quiero agregar unas cosas que me olvidé antes de empezar, que es agradecerle a toda la gente que hizo posible este stream, que bueno, primero Adria, eh, perdón, rápida, rápida, rápida. Un segundito Yo estoy acá, eh, no se preocupen mientras Están Acomodando todo O sea que yo desacomodé todo por error Pero bueno Como les estaba diciendo Quería, quería agradecerles por Estoy Ahora me deberían poder ver. Claro que sí. Eso. Ah, muy bien. Mientras están terminando de ultimar detalles con los, con los competidores, quería agradecerle a todas las personas que hicieron posible este stream. Se escucha bien, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí. Eh, bueno, Adria es, eh, lo vieron oficial de árbitro, también es la persona que organizó todo, que organizó todo el torneo, que organizó a todas las personas, que hizo los mapas. Que acomodó las fechas, orquestó todo Para que podamos hacer este stream ahora Así que la verdad que gracias A Aria eh, por todo esto Y a Fran que estuvo como asistiendo A la área en todas las diferentes cosas Así que también a Fran Muchísimas gracias eh, También la persona que hizo Que hizo todo lo que ven La pre-intro, el overlay este eh, Las animaciones En el combate y el overlay Del de... combate fue Bachi Así que Bachi eh, una genia siempre. Muchísimas gracias también. Y quiero agradecerle a todas las personas que están compitiendo, que son 8 eh, por poner toda la buena onda y voluntad de, de, para que esto sea algo divertido y, y este bueno el, el torneo. Mientras tanto, que, eh, espero que les esté gustando. Cuéntenme ahí por el chat. Yo lo estoy leyendo cada tanto para prestar atención, pero quiero estar eh, atento al, al combate, a ver qué pasa. Eh, resulta que es más divertido de lo que parece Y que me hizo darme cuenta de lo poco que sé De, de los personajes eh, Porque realmente Soy muy malo haciendo personajes Entonces, ahora Creo eh, Nutria ganaron el primer encuentro Es al mejor de tres Así que si Luciana y Panza logran conseguir una victoria, vamos a ir al tercer encuentro por, por todo el, el, el que realmente vale. Esperemos que lleguemos al tercer encuentro, estaría bueno. Mientras tanto, la siguiente fecha también es del domingo que, es, que viene a la misma hora, pero va a ser con el, la pareja que pierda hoy y la pareja de... Eh, que, que no ganó la última vez Que es Crasher y eh, Sun Por el tercer y cuarto puesto del torneo En dos semanas este es El domingo que viene, no el próximo Sería la final que va a ser Con las parejas que ganaron los dos Esta y la anterior Y va a estar bueno Va a estar bueno, va a estar bueno porque La verdad eh... Vienen divertidas todas, ¿no? Yo, yo estoy acá medio oficiando, medio, medio como a, ayudando a, a organizar el stream y a mantener, a mantener un poco los momentos que hay que acomodar el estadio, que hay que acomodar las diferentes cosas. Pero está, está muy divertido todo, yo la verdad estoy totalmente sorprendido de lo, de lo bien, de lo bien que se está organizando y lo bien que se está. que se está haciendo todo. No me esperaba que el que Panza venga con el combo este de armas espirituales, eso me llama la atención. Espero que, esté, que, que lo hagan funcionar esta vez. Eh, eh. Ah, es verdad, buena idea, yo no tengo acá... Vamos a agregar musiquita de espera. Para ah, pequeño verle de charla. Yo tengo acá. Voy a tenerlo. Bien Como para amenizar todo y... Tranqui Acá Creo que se debería escuchar ahora sí, Vamos a bajar un poquito el volumen Ahí va yeah. Que estamos, el video de esta semana. Uh, ayer subimos a la noche el video de Lore semanal y hoy a la noche sube el video de terrenos de esta semana. Así que estén atentos para verlo. Y mañana vamos a poner el podcast con el que charlamos el miércoles con Cristeca Simena de Morras y Dragones. Estuvo buenísimo, fue súper divertido. Hablamos sobre One Shot y cómo es prepararlo. Eh, qué cosas puedes esperar y qué cosas eh, conviene hacer, a qué hay que prestar atención y algunas anécdotas divertidas de todo. La verdad fue una charla muy linda que agradezco un montón haberla tenido, vamos a ver. Ahí está. Y... Eh, espero que la disfruten, si, si las ven por favor comenten a ver qué, qué les pareció. Vamos a tratar de... De, de, de, de, de mantener el podcast porque es la verdad algo que me, que me divierte un... Bueno. Eh, ahí, ahí bien, ahí como dijo Bachi la, la musiquita que agregamos es un Max para para la taberna un grande también como, como ven, digamos, la taberna es un proyecto construido por mucha gente ayudando y es genial ahí va bien, parece que ya está ya están listos los combatientes voy a volver al Ya te. ellos a ver pasó hay alguien que está escuchando el stream con parlantes <risa> Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bien. Bien. Todavía estamos en el OR de charla, así que tranquilos. Espero que estén listos para la siguiente ronda. Eh, estuvo muy buena la pelea. Fran, ¿vos estás por ahí? Ahí está, bien perfecto, perfecto. Falta preparar algo. La predicción, bien. espero que haya ayudado a alguien la predicción. Muy bien. <risa> bien eso vamos a darle mismo. Bien, chicos, eh, ¿castean algo antes de empezar el combate sobre ustedes mismos? Sí. Ah, ojalá. Que castean Yo me voy a tirar eh, bendecir. Blessing. Bendecir, explícame y explícanos qué hace. Decir, eh, bueno, lo que hace es que si yo tengo que hacer una tirada de ataque o de salvación, eh, antes de que termine el hechizo, puedo sumar un D4 a la tirada. Bien, perfecto. Eh, entonces, y yo. Dale. Y yo tiro armadura de Agatis. Armadura de Agatis, ¿qué nivel? Nivel 1. Nivel 1, por lo tanto tenés 5 puntos. Perfecto. Eh, tenemos Bendecir de un lado y del de otro armadura de Agatis. Nutria tiró sobre sí mismo eh, armadura de mago. Y esos son todos los precasteos. Ahora, por favor, tiren las iniciativas. Eh, ¿qué me falta? Panza Panza saca Un 10 en total, si no me equivoco, Panza ganas de pelear Sí, sí, 10 Perfecto entonces las tiradas en este caso, eh, descendente, arrancamos bastante distinto al turno anterior. Sí, sí. Sí, completamente. Uf. Y entonces el primero en este caso, ¿ya estamos listos para comenzar? Perfecto. Vaquero, sos el primero. Brahman llegaría tomándose un café, un latte helado, que hizo con su... Eh, práctico kit de cafetero Completamente canónico 100% oficial Y va a correr Y se va a mover hasta acá En línea recta Acercándose con todas sus energías ¡Ah! ¿Qué hice? Seguí comiendo, vale. con todas sus energías Hacia el que antes vio Como un semi-orco Paladín como Krasor Se pondrá en frente de él estirando la lanza Pegará un rugido Se le caerá la baba y el café Y entrará en furia y se quedará mirándolo ahí como... Ven, déjate venir, vamos. Y termina turno. Perfecto. Vamos con el Siguiente. Eh... Panza, vino esta cosa sí. grande y... Que tira baba corriendo hacia adelante, mirándote bien de frente. ¿Qué querés hacer? ¡Todo! Oh. Me, me caen los hilos de baba y no me muto pero sí me muevo un paso para adelante y golpeo con mi martillo. Eh, perfecto. Todo el primer ataque. Impacta. Impacta, le pego un de 8. Bien. 8 más 4, 12, perfecto. Bien. Eh, pego mi segundo ataque. Es 7, 9, 13. 7 más 9. No, 7 eh, más 2, 9 ah, más 4, 13. Sí. No, no, eso eh, no. no impacta por lo justito eh, Y todavía tengo mi acción bonus. Sí. Y puedo usarla para invocar mi arma espiritual. Perfecto. Que la voy a invocar a. Eh, puede ser a 60 pies de mí. Así que la invoco a. Sí, sí, sí. ¿Se ve dónde marco? A... Tenés 60 el pies. Sí, ahí, justo ahí. Perfecto. Y bueno, eso, eso es todo. Genial. Vamos con el que sigue. Eh... Lu. Bien. A ver, eh, yo. Déjame medir. Estoy a 40. Voy a proceder a moverme hasta estar eh pará. quiero ver son dos treinta 30... bueno voy a mover no es el de la regla cinco okay. diez 15. ¿Puedo moverme este diagonal o Ya sería, no, serían dos. Ah, está bien, está bien, está bien. Lo mismo. Y ahora sí, estoy a. ¿Estoy a cuánto estoy? Bien, ahora. Es, ahora que sí estoy a 30 pies de distancia de mi compañero, voy a castear caminar en el agua. En ambos dos. Perfecto. Eh. Involucra todo tipo de líquidos, no solamente agua. Si hubiese lava, también nos sirve. Pero bueno. No hay por este momento. No, no, pero. Eh, esa fue mi acción y mi movimiento. Y no puedo usar una acción bueno que sea magia, así que ahí me quedo. Ok. Eh. Una consulta que ahora tengo que revisar eh, ¿Bendecir no es de concentración? Sí, sí Bendecir el... es de concentración Ah, ¿tira la concentración para no perderla? Uh. Es, es pregunta ¿Bendecir es de concentración? Sí, ¿Sí? es de concentración Si vos lanzas ¿Y otro hechizo que agua? requiere concentración No, caminar en el agua es un ritual Es una acción, digo Ah, sí. listo si no, si, no, si no requiere concentración, entonces sí, no hay problema si sí, es una acción y dura una hora. Listo. Perfecto. Esa es mi, mi duda que me surgió recién. Y eso es tu turno. Vamos con el que sigue. Nutria. Uf, yeah. qué... Pensando... Sí, ¿por qué no? Um... Y ya dale, eh, voy a tirarle un misil mágico de nivel 2 a la persona más cercana que tengo, esa nana que hay allí dale. Se recuperó también de la bola de fuego que le tiré, no sé, pero le voy a tirar un misil mágico de nivel 2 Así que son... 4 de 4, más 4 14, 14. uff, uh, malísimo, daño, pero... ¿no? <risa> dos máximos y dos mínimos, pero bueno, eso, 14 de daño okay. Y... Mmm que me voy a alejar un poco, me voy a. No, no, no, mejor no. Me voy a acercar ir por acá. ¿Por acá. Eh, ahí. Eh No generó nada. No generó la ¿cierto? Ah, no, la. el arma de... espiritual. No me acuerdo si tiene eh no, no no, no tiene ataque de a de la de oportunidad. oportunidad. Perfecto. Me quedo ahí. Joya. Entonces pasamos nuevamente a Vaquero ah, Voy a mirar muy feo al hombre con la armadura Y me voy a... <ríe> Pégame el ataque de oportunidad, anda Le pego, le veo el ataque de oportunidad ¿Hace la tirada? ¿Tenés ventaja? Ah, no, no, okay. no tengo nada, nada, nada, ¿Oh? nada, nada. ¿Oh? Bueno, voy a ir... Me okay, voy, no. no, no, bueno, no. vale. voy a rugir y me voy a ir porque soy así de buena onda y me voy a poner aquí enfrente de la enana, que vi que mi compañero le lanzó cosas mágicas que no entiendo. Y voy a decir, tú, de nuevo, tienes que morir por el café. Y le voy a pegar con ataque temerario. Perfecto. sí, ¿tenés ventaja? uff re es malo. ¿17? Die ¿Cuánto tenés tú? ¿18? ¿Para ser primero? ¿El segundo también? Bueno, la, le voy a hacer así dos lanzazos que me esquiva, no sé ni cómo Y voy a quedar como... Y la voy a mirar sorprendido Sintiéndome inútil Perfecto eh, Siguiente Panza. Bueno eh, Con mi acción salgo corriendo Y hago... 5 10 15 20 eh, 25 no, 25 Y 30 Tengo que tirar algo por pasar acá ah, a estar, Eso bueno. está mojado con agua Por eso es resbaladizo Por lo ah. tanto si tenés que caminar sobre el agua Lu aclaró que es sobre cualquier tipo De Ataque, cosa de, oportunidad. Perfecto. Ataque de oportunidad claro. porque te puso en esta casilla Y tengo 10 pies Y centinela eh, A ver ¿Cuál, ¿Cuál es el que eh, ah, verás que tú no la ves Se eh, puso en esta de aquí Justo en la que está a su, a su derecha Pasó por ahí ¿Qué? ¿Para qué cosa? No entendí Vos decís que pisó acá Hizo así eh... Y eso me genera ataque de oportunidad a mí Es verdad, tiene razón Ah, claro, uff ¿Tiene ese ataque bueno, de oportunidad ¿entonces? Por el ataque temerario Porque es por todo el turno, toda la ronda Antes que lo Toda la ronda Ah, ok, va con ventaja. Ahí va. Muy Impacta. Y ya no se puede mover más. Ahí queda ¿Qué? quieto. Por sentido. ¡Te dije que ah, no o sea que acá. Acá. voy a hacer así, pa, para que se quede no, quieto. No, no, no, no. Eh, acá. Ahí se queda quieto. ¡Que tú lo pasas. no pasas! pero... Pero no pasé por ahí. ¿En esa? Eh... ¿No? Además, recordemos que el ataque de oportunidad es cuando deja la casilla O, o sea, aleja de no, no, no, casilla hizo... Claro, o sea, vine hasta acá y vine acá Ah, lo hiciste ah, ya ¿no? ¿no? entonces no hubo ataque de oportunidad, nada Perdón, perdón, que cuando se movió, yo vi el token ahí, entonces pensé que había pasado por ahí, ahora sí, cuando hizo eso Perdón Ah, ¿no, no estaba en esto No, no, entonces no hubo ah. ataque de oportunidad, no pasa nada Ok no era duda igual eh, no podría hacerme ataque, o sea, si las diagonales son 5 y tiene 10, no podría hacerme ataque de oportunidad en, en no. esta anterior no, no, acá. No. Ah, no, ah, sí, si ¿sí puedo ahí. Eh Lo que me acabo de fijar. Ah, sí, ahí, ahí, ahí sí, podría. Ok, o ah, sea dale. que. <risa> <Ya> <risa> sé, <risa> tipo... Ahí podría. Parecía... Pero. Cuando se, cuando hace esto. En las diagonales. ¿no? Sí, dale, está bien, está aceptable. Eh, ¿Te como gote? he dicho, entonces si sí pegas, eh, hace 11 el ataque 13 más la furia. 13 estás... más la furia, restate las 5 de armadura de Agatis. Restate 3 puntos de vida vos, vaquero. ¿3? Eh, no, 5, 5 ¿no son... ¿5, Claro, 5? pero él lo tiene disminuido. Ah, ah claro. Okay. Entonces, no okay. queda armadura de Agatis y después descontate 8 puntos de vida. Ok, eh, quedan 36. Perdón, este momento de desorden. Las diagonales en D y tienen sus problemas. Sí, nunca, no te preocupes. Y de impactarte no te puedes mover. Ok, pero, pero puedo acción. usar mi acción bonus. No, tu acción y tu acción bonus. Tienes ambas. Ah, ok. Bueno, entonces eh, muevo mi arma espiritual hasta acá y lo golpeo a Nutria. Eso es con la acción bonus, perfecto. A ver. Tiro el de 20 ah. Falla Ok y... ¿Cuánto tu turno? Y... y No, listo, termina, termina mi acción Perfecto, entonces pasamos a quien sigue Que es Lu Bien, yo lo que voy a hacer Primero, limpiarme toda la baba de la cara Segundo le voy a tirar. E inmovilizar persona. Acá, este hombre hiperactivo que tengo adelante. Tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría. Sabiduría, por favor, vaquero. Ay, casi. Falló. Eh, ¿Falló? Sí. Perfecto, entonces. Queda inmovilizado. Perfecto. su acción de movimiento? ¡Aaah! Sí. Si yo me alejo, como él está inmovilizado, no tiene. No, no ataque de oportunidad. Ah, matanga, dijo la changa. Oh. <risa> Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eh, bien, y. Ah, no puedo usar la acción bonus porque sería otro hechizo. Claro, sí. Así que. Ahí quedo. Perfecto. Eh... Entonces pasamos a Nutria. Yo tuve todo esto planeado desde el principio. Entre ambos, casteo, bola de fuego salvación de destreza o se tragan mucho daño y eh, no bueno, no de ahí digo la parte siguiente primero que hagan salvaciones de destreza Ok hola <risa> no puedes no cuál es la mitad ¿no? <risa> la superan ambos tirando los dados es la mitad a todo esto. Bueno, 29. con 29. 14 de daño. 14 okay. de daño para cada uno. Aclaración. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Inmovilizar personas de concentración? Sí, sí, te voy a tirar. Sí, que tiene que ser Tienes salvación que de concentración. Y la eh, dificultad es muy alta. La dificultad es 14. ¿Se le suma algo eso? Eh. ¿Qué es el sumar? Ahí no me acuerdo. ¿qué el es el sumar? El bono es de salvación. Bueno. Constitución. Constitución me parece que era. ¿Te acuerdas? Tengo tres en total. Perfecto, entonces... Zafa de la inmovilización... Eh... ¿Cómo se llama ese chico? Paquero. Paquero. <ríe> <ríe> el tipo ese. <ríe> Y sí, voy, justo futuro. Futuro. <risa> <risa> oh, voy a sentir mi cuerpo desparalizándose. No sé si esa palabra existe. No, me gustan sus trucos. Y me voy <risa> a hasta ahí. ¡Oh! Y voy a gritarlo porque soy buen bárbaro y le voy a pegar los dos ataques con ventaja usando mi temerario y te voy a decir, tú maldito enano, me tienes hasta aquí y voy a fallar porque soy una porquería, ¿viste? Sí. <risa> y voy con el segundo, <risa> pega, bien, uno que el pega. El segundo sí pega. Y le voy a hacer ahí con la danza, un y lo voy a intentar empujar al agua que es algo solamente narrativo. Le hago así como. <risa> Y voy a ver que el agua eh, Voy a quedar como 15 años de Y me voy a mover con los 20 pies que me quedan. Uno. Dos. Espérate, me quedan ahí 10 pies. Y... Hasta ahí, sí. Ya, termino turno. Perfecto. Vamos con el turno de panza. Bueno, yo... Así como entendiendo un poco qué es lo que está pasando caminando por el agua... Eh, porque es la primera vez que lo hago, voy. Hago 5, 10, 15, 20, 30. Me paro la lado de Nutria y le bajo un mazazo en la cabeza. Perfecto. Eh, tiro. Ah, da el primer ataque. Y... Ah, no. No, no el primer ataque falla. No. <risas> Uso mi ataque extra. 17 más eh, más 7. 17 más oh, 7. Ah, aunque estoy diciendo vale la pena. Impacta. Bueno, y mm, le pego un D8. Ver, ok. Ay, bueno, 6. 6. Sí. Y ahora uso el mega arma mágica y le vuelvo a pegar. Impacta. Y impacta. Y es también un D8, ¿no? Sí. Eh, sí. Eh, ¿Y a esta no se le suma nada? ¿o Sí, Sí, se le suma... Va. Se le suma tu modificador de... de eh, eso. Ah, ok. Eh, bueno, es un más uno, así que es un 5. Bien, en total, entonces recibió 11 puntos de daño. Y esos fueron tus turnos. Seguimos. Sí. Eh, turno de Lu. Sí. Yo... Estoy entre... Cabo, o si sea, yo para alejarme tengo que hacer disengage y eso me gasta la acción. ¿No? Sí. Pero en tu Bien. movimiento. Sí, pero... Eh... Bueno, eh... voy a intentar hacer eso Voy a hacer el disengage Bien, desenganchate Me desengancho ¡Pup! Ataque de oportunidad, tengo <risa> sentinela <risa> ah. eh, Déjame revisar, si no me da Si quieres lo mando de nuevo Pero ahí especifica eh... Un bote, no puede librarte a menos que tenga el dolor de, de destrabarse. Ah, criatura que ¿Podrás? Sí, tenés razón. En este caso, eh, si impacta, por lo tanto no perderías tu turno loop Nada más le estarías dando ataque de oportunidad. Uh, eh... No pega, así que te no, eh, se puedes ir moviendo normal. No la dejo ni quieta. Eh, okay. se esta vez, pequeña nana. Entonces tenés tu opción. No, no, acción la gastó en destrabarse La acción la gasté en, de, en claro, en destrabarme Por eh, Me queda en que movimiento no en acción, y en acción bonus Sí Bien, como acción bonus voy a castear mi hacha de, de guerra al lado de la cabeza de Nutria <risa> Ahí o <guapa>. acá <risa> eh, Ahí me gusta Sí, subir el foco ¿Se ¿Entiende el objetivo no, principal no, no, no. De, esta, de esta acción? ¿Que ataque el arma? Sí. ¿Tiene ventaja la espada porque está blanqueado? No. Oh. Me lo voy. A ustedes sí, a las armas no. Creo que pega. Sí. Oh. ¿Vale? ¿Para, que, para que, que perdí? Perdí el, el... Era D8. Un D8 más mi bonificador. ¿Y cómo sería? Uh -huh. el, cual, el, ¿El crítico cambia el daño? Tirás 2 de 8 Tirás 2 de 8 y un solo bonificador. Ok. O sea, Entonces sería 12, 12 más... más 2. 12 más 2, 14. Uh -huh. Perfecto. Eh... Y eso ya es tu turno, pasamos a Nutria. Eso es mi turno. Muero, voy a morir con dignidad de castigo, bola de fuego, entre ambos enemigos que tengo. Eh... Acá, entre ¿En ellos... Agua? Eh, ¿Sí? Puede ser en el espacio de ellos, por lo tanto, no importa. Eh, sí, que ahí van eh, que hagan salvaciones de destreza. Salvaciones de destreza. Pueden caminar con el agua por, por el agua, por lo tanto es como suelo, no les, no les genera ninguna variante. Okay. No. Eh, eso fue Lul, Lu uno la supera. Panza, panza. Sí sí. La supera. Sí. Eh, entonces son. Aquí están. Dos. Panza toma la mitad. Uy, cuántos, unos, qué lindo. Eh, bien. Entonces, Panza eh, tomaría 13. Por redondeadas arriba, 14. Panza tomaría 13, sí. Y Luz tomaría eh, 27, así que Luz está en el agua. <risa> Luz está medianamente okay. ahogando cae en el piso <ríe> y pueden ver como está, está buceando de momento, su arma desaparece desde atrás de la nutria. Flotando boca abajo. <ríe> voy, a, voy a hacer una movida mega arriesgada porque todavía me queda mi movimiento. Okay. Y en todo caso me queda re poca vida, así que de todas formas voy a morir el siguiente turno si me queda acá. Así que voy a moverme mis 30 pies. Generando el ataque de oportunidad Perfecto, ¿verdad? entonces primero el ataque Tiro. El... Sí ¿Tiro el ataque de oportunidad? Sí Sí, tíralo ah. No, no tiene ataque de oportunidad, ¿no? No, no, no. Y se puede mover... nutria. No, el, el, O sea, es 8 más 7, es 15, ¿no? Y ¿No pega? No, no pega O sea, 15 no, no, no, no, no alcanza eh, entonces me quedo ahí, atento 15 si te impacta Ah, entonces casteo shield para que no me impacte Ok Ahora, ahora, ahora no, sí. porque es, ahora es 8 más 2 más 7 ¿O no? Eh, no 8 ah, más 7 Ah, ok, el 7 es 7, ya no. sumando los dos Está bien, está bien, no, hay genera, no hay Sí, sí, sí, sí, sí Ahí sí, sí, sí. el shield mucho. recibe un extra de armadura Por lo tanto, eh, gasta su reacción en ese shield me lo muerte con cuchillos. Vaquero, tu turno. Me voy a notar herido, enojado, porque hay demasiada magia. Y te caso una preguntita pequeña, querido Adria. Si termino el turno acá, sí. ¿también, sí. también te voy a hacer la cuestión esta para ver si me caigo o es solo si camino sí. por ahí. Ah, ah, no, no, ahí. no. Al pasar por ahí estarías pisando, por lo tanto es como. Si vos apoyas la pata en un jabón. En cuanto era, a apoyar, me vas a caer. Bueno, voy a ir moviéndome así. ¡Pah! Espérate, no, no, no, Miento. Así. ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah! Voy a ir con pasos fuertes y estridentes. Mirando claramente al orco y le voy a decir es hora de que caigas con tu compañera. Y iba a decir que lo empujo, pero que sería muy desgraciado empujarlo porque es muy complicado hacer los cálculos, así que lo voy a atacar con ventaja a ataque. No, que qué complicado Dale. si me lo tiro al agua. ¿Cómo nivelamos eso? ¿En serio? Eh, después le hablamos cualquier cosa. Le pego el primer ataque, con ventaja. Oh, el primero impacta. Hace 6 de daño. 6 eh. de daño, perfecto. Y le pego con el segundo ataque, rezándole a miercale. No sé quién será. Mierda La verdad, los... no lo conozco. <risa> Pero, bueno, voy a ir con la lámpara y te voy a decir Ve al agua con tu compañera Te voy a tronar esos colmillos como hicieron conmigo Y estoy ahí peleando con él Un vio de la muerte con cuchillos como dijeron en el chat ¿El segundo impacta? El segundo no Ah, ok ¿Qué pasó? Eh, perdón, Matilde, eso <ríe> Eh, termina Vaquero y sigue Eh, panza Ok um... Uf. Uff Ok um... No voy a rezarle a cada uno de mis dioses, estén donde estén eh, Porque creo que ya es lo único que... Ya creo que es lo único que me, que me queda sí. eh, Y voy a... A correr, aunque genere ataque de oportunidad hacia Nutria y eh, Sí uh, Ahí genera ataque de oportunidad ¿Cómo? Acá genera ataque de oportunidad. Ataque de oportunidad. Donde te muevas... Sí, tiempo. Si te mueves ahí... Si te mueves acá... Ahí sí genera ataque de oportunidad. Ok. O sea, yo Si yo hago un paso hacia atrás... genera También lo generas. O sea, yo lo que quiero hacer es correr hacia Nutria. Tipo 10... Acá. En qué momento genera ataque de oportunidad. Cuando salís de acá. Okay. Una, una pregunta, pero sigue teniendo que caminar sobre el agua. Por curiosidad nomás. ¿Cómo? Creo que es una creo un excelente pregunta. pregunta. Es una hora, es una hora, es una hora. Ah, sí, lo bien, claro, bueno, Uy, no, no tiene ataque, no tiene eh, concentración. Por lo tanto, es una hora. Le tiro el ataque oportunidad y le digo. ¡Tú no pasarás de aquí! ¡Ay, ah, te, te, te impacta. Quedas, y te quedas quietecito Con 10 de daño. Ya está. Sí. Puedes ver cómo empieza a correr escapando de vos. No se patina en el agua. Parecía que estuviese deslizando sobre hielo. Pero cae al piso. Cae. Vos levantás los brazos. El arma espiritual se cae. Y como no hicimos sé. en la anterior vez. Se olvidan de lo que es. <risa> Pasa su ronda. Y él se vuelve a levantar. ¿Está bien? Bien. Habla. Eh, eh, entonces tenés uno de vida. Bueno. Eh, eh, okay Bueno. Eh, de vuelta me, me toco y... Re, me curo. Me curo los 25 puntos de antes. Quedan 26. Uh -huh. Y. Tengo una duda. Eh, ¿Curar heridas es una acción adicional o es una acción? Acción. Acción. Ok. Eh, o sea, no lo puedo hacer. Bueno, entonces eh, hago aparecer mi arma espiritual. Otro slot eh, Lo hago apreciar al lado de Nutria Y le pego con mi arma espiritual a Nutria Bien Gastas tu acción bonus Entonces en levantarte eh, Perdón gastas tu acción eh, bonus en hacer aparecer el arma Y tus manos en imposición de mano eh, Tu acción en imposición de mano ¿Perfecto? Sí vale, Tengo ataque, una sí. duda vale, sí. a ver, Después lo pregunto Después lo pregunto, después lo pregunto. ¡Bien! Okay. ¡Ay, no! Crítico, imparta. Eh, bueno, dos de 8 entonces. Dos de ocho, más bonificadores. Falta uno de 8 eh, Cinco. Y 5 ¿Y diez. bonificador dos veces? No. No una. Pero... Cuando... Bueno, bueno, igual... Casteas tu, tu arma detrás de tu enemigo... Ves como tu Él está distraído, ¿no? Festejando de lo que él pensaba que era su victoria. Y... Tu arma espiritual le aparece por detrás y le hace... ¡pum! Y lo tira al piso. Tengo tengo una duda. Sí. ¿Tengo movimiento todavía? Eh... Sí, sí tienes. Sí, tenés. Ok. ¿Sigo teniendo el caminar sobre el agua? Sí, es una hora. Y esto no dura una hora. Ok. Entonces, eh, me desplazo... ¿Tienes la de oportunidad... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no le das ataque de oportunidad Sí, sí, sí, porque ah, es una okay. nueva ronda y está a 10 pies, estoy con la barda y salió de los 10 pies Y es nueva ronda, así que tengo que es, una... es una nueva ronda razón. Pero él no está distraído, o sea, él sabe que yo me... Esta vez no va con ventaja, <risa> sí, me... vi cómo mataste a mi compañero Y esta vez no va con ventaja Ah, bueno, bueno. Es está bien, está bien, así es cierto, es cierto Así, así que va a un ataque puro Que no pega Uf. Okay. O sea, que me puedo mover Todo lo que quieras no lo que quiera, Si sí me... bueno, sí, no. sí te acercas eh... a él, obviamente no. Perfecto. Es. Eh... 15-20. Me paro acá en el medio del agua. Y termino 21. <risa> ¿Te, paro? ¿Te, paro? ¿Te, ¿Te, ¿Te No de voy a. Mirar? No, ya, a mi compañera. Y la luteo. No, no, no. No voy a, Vamos a. estar encima del agua y voy a gritar. ¡Cójarle! industria! de aquí! Y es tu turno, vaquero. Y voy a sacar mi oportuna jabalina. Que no esperaba usar, la verdad. Desgraciado. Voy a activar temerario y te voy a pegar con la jabalina. Ahí dice la barda El mismo bonificador. Así que ahí tiro el de Con el primero, tiré dos porque soy bueno. Sí. Si le pega no, ya. Si le pega, recibe 4 de daño. <risas> Ahí enojado le voy a lanzar la jabalina con toda mi fuerza. Pero no como pega. No, me fallo. Misera. ¿No pego con 21? No sacaste. 20? Ah, 21. Sí, perdón. El primero sí pega. Bueno, le tiro una jabalina que hace 4 de daño. veo que no le hago tanto daño. Sujeto de nuevo a mi alabarda y me voy bien a la mierda. Anda <risas> ah, no, alejándose. Guarda las bueno. expresiones, por favor sí, <ríe> bien, <ríe> Ah, perdón, perdón, perdón <ríe> Alejate Gracias eh, No, no gasta acción Gasta la... La... La bonus En sacar el, en sacar el arma, lo que sí eh, Acaba de dejarla la barra tirada en el piso Hago la aclaración No, no, dije, recojo la lavarda y me voy a la bosta Bien, entonces tenés menos tu mitad de movimiento Ah, bueno, espérate Tienes la mitad de mi movimiento, déjame ¿Vale para atrás? Sí, sí, sí, sí Ah, papá, ah, ah, que son 20 pies Así que me pongo? Ahí hay una aclaración Para el ataque, claro, sí, dale, por favor El ataque temerario solo sirve para ataques cuerpo a cuerpo Y la jabalina es de distancia Ay, y yo creo que hemos tenido un caos En cada partida me dicen algo distinto no, no, no, no, eso lo habíamos mantenido, es verdad eh, Las cabinas en cuenta distancia Bueno eh... Entonces no pegaba También, con ventaja eh, No pegaba con ventaja, pero el primero, como habíamos dicho, mantenía el lado del primero Salió un 21, y el segundo sería el que, el que falló, así que no hay variante ah, Importante sí. saberlo Móvete para... para... la mitad del movimiento Sí, ahí me, ahí me moví, mis 20 piecitos ¿Estás de ¿Eh? nuevo donde ¿estás? ¿Estás de nuevo donde empezaste? Ah, teniendo problemas, sí. roll 20. <risa> Creo que soy... Ah, ah, ah, oh, ah. Listo. Espera en un instante, vamos a ver si. recuperarlo. Pero bueno. Como bien. me puede mover menos, lo calculé mal, entonces si sí entro en furia. Que Lo había calculado mal, pensaba que podía mover. Pero sí me moví, 20 pies. Ahí estás. Perfecto. Tu sí. furia estaba cancelada por. La, eh, por pasar la haber ronda. Atacado, uh -huh. Por haber sí. atacado y ahora la volvés a activar la segunda perfecto, turno de el clérigo, a ver si vuelve a andarlo el 20 el paladín el vale. paladín <risa> no, ¿me ah, toca a mí de nuevo? yo juego ah. ¿Tale, bueno, ¿tale? ¿Tale? <risa> <Dale>. <risa> bueno tengo, tengo una duda si yo estoy con ¿no? mi martillo en mi mano eh, y quisiera tirar una de mis jabalinas tengo que gastar mi acción para guardar mi martillo porque si los eh, sueldo, lo suelto cae y el lo, agua. Si lo suelto cae el agua, sí. Y lo pie, o sea, ¿me queda como muy profundo para buscarlo o relativamente a mano? Se iban a tirar de salvación de atletismo contra la dificultad que marqué antes. Llevaría um, okay. se un turno, aclaración. Porque bueno, tengo otra atletismo. duda. El, el sí. ataque extra, ¿lo puedo hacer también utilizando el ataque de mi arma espiritual? No. Ok. Bueno, entonces eh, gasto mi acción para guardar mi martillo. Bien. Y muevo mi arma espiritual hasta acá. Acá le puedo pegar. Sí. Bueno, y le pego entonces con mi arma espiritual. Él activó... Con lo que había activado le tiro con ventaja. No, no, no, nada más activo furia. Eh, ah, okay. Eso impacta. ¿Cuánto es el bonus del arma? Sí, impacta. Ok. Impacta. Eh, un de 8 más 4 son... No, un de 8 okay. más tu carisma. Ah, más carisma, sí. Eh, creo que es más 1. Carisma más 1, sí. 6 sí. eh, de daño de la mitad. Perfecto. Esa fue tu opción bonus. Bueno, tu opción es guardar tu arma con cuidado, cosa que no se caiga, y eso te hace Cosa que todo. no se caiga. Eso. Porque al final iba a que sacar el agua. Perfecto. Va de nuevo Vaquero. Yo voy a ver cómo él se mantiene el agua y voy a estar como... Yo tengo todo el día, me hago ¿no? un café. Y quiero saber, ¿a arma mágica se le puede atacar? ¿Tiene bien cosas? <risa> eh... que <nunca> <risa> <risa> Este es pan nuevo para mí. Dame <ríe> un segundo. Perdón. Eh, ahí me agarró la duda. Eh, Fran, tenés idea? Ay, es que no sé, les juro que no sé. Siempre que dije que es. sí, pero no me acuerdo de la CA. Como es una cosa... <risa> Como es una cosa que está ahí, no sé, mi enemigo, ¿no? Ay, Dios. Eh, lo voy a marcar yo, sí. Vamos a decir que lo podés eh, golpear y va a ser contra la dificultad eh, de conjuro que tiene el paradigma. ¿Listo? Ok. Ok, que no... Es espectral. Ah, pará, me está aclarando que es espectral. Listo, perfecto. Entonces no lo no podés. Ah, o sea, va a estar ahí la arma molestando siempre. Ah, que no en el tiempo, sí. <risa> Pero... Por eso, es excelente. <risa> es verdad, por eso no flanquea. Bien. Ah, ¿Qué haces? ¡No llego! ¡No, sí, sigo, sí ah. llego, sí llego, sí llego! Un salto. No, no, si me pongo ahí, llego. Voy a ir con bueno. mi lavar emocionado ahí haciendo la salvación de destreza. Con ventaja, oh. porque soy bárbaro. La salvación de destreza, aprovechando el bujo. Del posicionamiento. Por favor, Dalos, yo los no quiero Yo los no quiero, Dalos no. no, la, su uh. eh, la supera no y, le voy a y lo voy a pregar al bicho ese feo que está en el bello del agua Con ataque temerario. todos mis ataques en furia porque estoy enojado Primer ataque El primer ¿Pero? impacta Segundo ataque sí. Pega El segundo impacta muy bien, tiro Pero daño. Va el primer daño. Once daños. Y el segundo es un 15. ¿Lo mateo sigue vivo? Por curiosidad. Da, voy con la explicación un poco. Que lo... Escapando de esta arma espectral, oh. la cual le viene dando miedo porque le, no le gustan los fantasmas, todos pueden ver cómo eh, eh, Vaquero arranca a correr hacia adelante y pisando como puede, patinándose, pero agarrándose con lo justo, revolea su alabarda a la máxima distancia posible, tira el primer golpe, impacta haciendo 11 de, de daño a este enemigo, y tira el segundo y le hace 15, que es justo lo necesario para derribarlo. Yo le quería atrear los colmillos Pero la distancia no sé si me lo permite No, no le vas a hacer eso a tu enemigo no, no no. Nada. Puedes ver como Con lo justo Con el último rango de tu arma Casi con el rocecito La puntita de la alabarda, Le cortas en el lugar justo Para que todo lo que le queda De vida y puntos eh, Se le vayan y queda fuera de combate y Vaquero y Nutria ganan el combate y pasan a la gran final. Voy a sacar mi kit de café, completamente sí, oficial, que viene por trasfondo, y me voy a hacer un expreso para relajarme y bajar la furia. Perfecto, no se preocupó de su compañero, nada más se hizo un café. Después le compartiré. Bien, eh, felicitaciones en a Nutria y a Vaquero que ganaron el combate. Felicitaciones también a Lu y Panza Que crearon una idea genial Para dar la vuelta, estuvo muy cerca Felicitaciones Casi, casi Hubiera sido genial que, que funcione eso eh? Parecía sí, muy divertido no dado un, un paso para atrás <risa> el, el El centinela fue muy importante Muy bien pensado por parte de vaquero También y, Sí, vaquero bueno, con el centinela razón eh, teniendo esto en cuenta eh, Chicos, gracias <risa> eh, Y explico Por las dudas La semana que viene, el domingo que viene Se va a enfrentar las dos parejas que perdieron Para ver quién gana Por el tercer y cuarto puesto La ganadora que obviamente tercera Se van a enfrentar la pareja de Lou y Panza versus la pareja de el anterior campeón, la pareja de Carlos y Sun Joker Así que, Lou, tenés tu venganza. <risa> <risa> Bien, como para... Uh, dale, dale. Perdón, la pareja de eh, Vaquero y Nutria, Vaquero vuelve a llegar a una final. ¡Toma! Eh, el mismo personaje vuelve a llegar a una final para enfrentar ¡Toma! a la pareja de Waze y de Fran en la gran final dentro de dos semanas. Perfecto. Bueno, eh, felicitaciones a los ganadores. A los que perdieron van a tener su chance de, de escalar un poquito la semana que viene. Como dijo Adria, quiero agradecerle a todas las personas que pasaron por el stream. Eh, estuvo re bueno. Como siempre vamos a repetir los anuncios. Eh, hoy a la noche está el video semanal, así que estén atentos a nuestro canal de YouTube eh, Mañana va a estar eh, disponible el podcast que grabamos el miércoles El martes jugamos, el miércoles tenemos DM Responde Y creo que el jueves no hay nada, ¿no? O el jueves no traemos nada la <risa> vamos a descansar un poquito eh, Así que estén atentos para todo el contenido que tenemos disponible Mientras tanto no se vayan, vamos, voy a dejarlos con el outro unos minutos a ver si le podemos dar raid a alguien que esté jugando rol y ustedes pueden seguir con el rol, semana. No. Espero que lo hayan pasado bien.